Muy buenas a todos chicos y chicas Bienvenidos un día más a mi canal Aquí Bandolero 7.0 Y bienvenidos a No Man Sky. Aquí estamos, mira qué cara tenemos Nos hemos hecho ahí depredador Un guerrero Con un pedazo de frente que flipa Mira, mira qué pedazo de frontal tiene El colega, ¿vale? Como estamos aquí en un nuevo sistema solar Aquí de los vikens, pues Me echo de esto ahora Por cambiar, ¿vale? Cada sistema solar nos vamos a ir cambiando de raza <ríe> Pues nada, vamos a ver la misión Mira ahí las misiones, la, las naves Tenemos estas de despertares, ¿vale? nos óyenos Ha llegado una comunicación extraña de una fuente desconocida Una voz me ha hablado, aunque casi parecía que no hablaba conmigo Se cortó de la misma forma extraña con la que comenzó Y recibí un conjunto de coordenadas De acuerdo, nuestro objetivo es dejar las coordenadas del extraño Localizar las coordenadas que te han enviado Consultando el icono de la misión de tu HUD la brújula de la parte superior de la cabina de tu nave te ayudará a rastrear la señal. Muy bien. Eso creo que tenemos que hacerlo por dentro. Bueno, por fuera creo que también. No señala la, la brújula, ¿vale? Y luego tenemos esta secundaria, que es la guía de exploración de este planeta que estamos. Que es Ciusa. Podemos cambiar el nombre, creo. Clima llovina, ¿vale? Atmósfera de dióxido de carbono y nitrógeno. Localizar otros, dice. Ojo, Vale, elemento principal, por silicatos, geología cristalino, colonizado hace 80 años ¿De acuerdo? Mineral A-19, flora 11 de 32 y criatura 8 de 12 Lo bueno es que es un planeta paradisíaco, ¿vale? Así que por esa parte bien Quitamos uno tóxico, ¿vale? Para esto, para el demonio ¿De acuerdo? Que hicimos eh, esta misión ahí en la, en la estación espacial Bueno, se encuentra principalmente en mundos con un medio ambiente tóxico vale Puede darse en depósito grande y se localiza con el visor de análisis la roca de ferrita común Pueden producir amonio tras una inspección Con un visor de análisis Se puede refinar a partir de otro elemento del terreno O sea que lo podríamos hacer en nuestra refinería Pienso yo Vamos a ver, ¿vale? De momento no lo tenemos Y luego lo del ordenador Que hay que instalarlo, ¿de acuerdo? Interactuar con él Así que bueno Vamos a esta primero A ver qué tal Vale. Ya nos cargamos, aquí estamos, ¿vale? En este planeta. Que usa hace dos días. No le puedo cambiar el nombre. Bueno. Aquí tenemos otro puesto de control. Puesto de Fori Forferit. Tenemos ya un puesto, ¿no? Puesto Estación Can, estación. Vale. Entonces este se va a llamar Puesto, Puesto de bandolero. Vale. Ponemos aquí. Puesto. Aunque no sé por qué me sale el diccionario en inglés. Vale, ahí. Intento cambiar aquí abajo, pero solo me sale en inglés Reino Unido e inglés Estados Unidos. Así que bueno, no sé. Vale. Tiene el de Reino Unido, como estamos en Europa. o pues bueno. Vale. Vamos. Aquí ya me sale. Delero. 7.0 punto <ríe> cero ahí estamos que okay, me da tres tres nanitas de eso pues estupendo el puesto de control ya tenemos cuatro que no está mal lo que tengo que mirar a ver un sitio a ver para instalar mi base instalar el ordenador y todo vale o sea que tenemos ya para hoy es un juego muy completo eh Chavales Aquí todo, aquí podéis ver todo Así que bueno Seguimos a nuestro rollo Vamos a ver Vamos a ir a ese de los despertares, ¿no? Que está por allí Vamos a ver, por allí Anda, fuera del planeta ah. me han mandado otro planeta Me gustaría haber instalado aquí la base Lo que pasa es que aquí tenemos huevos de estos Y no, no me interesa, ¿vale? Así que bueno, vamos a ir para allá para... Vamos en la nave Ok Tengo la camarita chica ahí Para... Para no... Ocupar muchos sitios, ¿vale? Necesito ahí cargar la vida esta está la salud Venga, vámonos A ver si me voy a despegar Bien Bueno, ya tengo el propulsor de lanzamiento a cero Ahí está muy leado, tío Otro planeta Llegada en un día Vale eh. Vamos para allá Vale Llegarán 6 horas A ver las coordenadas estas Yo lo que quiero es un momentillo Estamos por aquí Lo que son los contenedores, ¿vale? Para tener más espacio y tal Ya tenemos tres naves, pero Muchas gracias a todos, chavales Ahí por el feedback ¿Dónde está la señal? No voy muy rápido, vale, parece que aquí Sí, sí, eh, pues estupendo Vale, no está muy lejos Vamos a ver a dónde nos manda, 20 minutos dice ah, Vale Vamos a ver Como el hiperturbo este que tenemos 20 minutos es mucho tiempo Así que... ¡Hiperturbo! <risa> ¡Vámonos! <risa> eh, eh, eh, ¡Que nos pasamos, que nos pasamos! ¡Ah, vale, que hay en aquella luna, ojo! Eh, 40 segundillos y llegamos Planeta por conocer, sin descubrir Pues dale ahí al escane <ríe> Ahí ya lo tenemos, rey de gamma, cobre, uranio Y fenita inmantada Bueno, bueno, el uranio no nos interesa, ¿vale? Juego con los planetillas Bueno, ya tenemos el otro ¿Vale? Descubierto el paradisíaco Para hacer allí la base Que puede estar bien <ríe> Esto, chavales Uf. Qué flipante No me digáis que no Vamos a que nos pasamos, ¿eh? 8, 7, 6, 5, 4, 3, estabiliza, 1, 0. Voy de cabeza. Vamos. Ahora vamos cogiendo el truquillo esto de la nave. Venga. A ver si la. La mejoro también. Eso nos puede venir muy bien. Venga, entrada a la atmósfera. Vamos a ver esta atmósfera que da. Ahí tenemos edificios, ¿vale? Conocidos. Muy bien. Eh, Ahora se me ha ido la señal el Ojo O las coordenadas eh. Shhh. Puedo aparcar ahí Pero bueno Nada ah, Ahora edificio desconocido Tengo por aquí una piedra del saber ¿Por dónde? Shhh. Estoy mirando la piedra del saber arriba Pero no la veo Se me pierde ¿Qué hacemos? ¿Vamos ahí o qué? A ver que investigamos esto, ¿no? <ríe> uh, ¡Cuántos bichitos hay por aquí! ¡Uf! Uh. ¿Podemos aparcar de este que no me cueste? No sé. Ahí parece que no. Vale. Un despacito para no estrellarme. Allí hay otro edificio. Me dan un minuto. Ya las coordenadas. Parcialmente dañadas ya, pero ¿dónde están? Bueno, vamos a ver un momentillo el planeta este. A ver qué tal. ¿Dónde estamos? No me lo hice actividad solano creo que es este no puede ser no no o sé sea, ahora veremos donde aterricemos yo que sé vale bueno he perdido el otro Wow, demasiado brillo tengo Me parece Un momentillo, chavales Aquí me pone aquí Ahí se ve un poquito mejor Ahí Puedo cambiar el brillo a la tele Venga, vamos a ir acá Yo que sé Vale, llegar en un minuto A ver si está mejor que el otro Eh Eh, ya me lo marca Ya me lo marca había perdido, ¿eh? Ahí, ahí, ¿eh? Ahí pasa que se me va la señal No sé por qué Bueno Vamos A este que está más cerca ya Aterrizamos y Ahora ya Averiguamos Para despegar y todo Venga Una, dos Y tres aparcado. <ríe> en el cuadrado Y mira, mira, mira mira Que aterrizaje más bueno Fenómeno Venga, nos bajamos de nuestra nave Y que nos cuenta El menfieste, vale, paneta, radioactivo No, ver que nos interesa Estos volátiles, ojo ahí Vamos aquí A guardar y trazar Vale Venga Forma de zona sam. Una plataforma Ok Autonavegación Buscamos por aquí Una cosita Tal oxidado, Va Fuera Lo mismo luego me arrepiento Pero bueno no me contaré Misión de proyectil Venga Ya muy Esto de pasearlo no tengo Este parece que está roto también Bueno, vamos a sacar el visor A ver si podemos Investigar años Ah, vale Tenemos que ir a uh... Vale Pues como para allá 393 metros Vale, ahora voy Vamos a investigar esto A ver, bichillo A Estamos muy lejos para... Ahora.. Ahí. Que quería llevar. Este Bueno, está bien. Nos vamos con la plantita. Venga. Ya tenemos tarea. Aquí examinar esto. Estructura orgánica. Ok. Venga. Aquí también. Nos dedicamos a escanear ¡Eh, esto es nuevo La planta no se mueve Eh Ahí te quería llover No tenemos del volumus Estos voladores hay que pillarlo rápido Vale, piedra de saber y tal vale. Ahí Esto está guapísimo también, chavales No sé, ¿qué os parece el modo? Este de identificar todo Dejádmelo en comentarios si os gusta, si no os gusta. Porque sí, porque no. Ok. Estamos bien los prismáticos. Vamos aquí investigándolo todo. Este es nuevo. El pirulo este. maíta Vale. Como vamos. Nuevo también, la piedra Vale, gironcita. Eso todo eso seguro que nos da ferrita, ¿vale? Todo lo que termine en ita A ver este Ojo, depósito de uranio <ríe> Te este pilla un poquillo más Nunca viene de mal Que es el combustible de nuestra nave y de todo Todo radiactivo No sé cómo lo llevamos Pero lo llevamos lo alto Venga, de este nuevo también Ahora hago lo del barrido Y nos tenemos que ir para allá Supongo cuando investigue esto, ¿vale? Este también Es como una especie de esponja Ok, estábamos a tope tenemos, lo tenemos tenemos Vale Por aquí, por esta zona Es este También, hojonita Pirulo este Otro por ahí, ojo la flora Bueno, este no Hojonita este no suele salir bastante, ¿vale? La planta esta atrapa mosca Carnívora Vale Hay que tener cuidado con ellas Bueno, yo creo que más o menos ¿Vale? Puede ir por ahí la cosa Ve, ¿Qué más? ¿Vamos ahí? ¿Está la estructura? Vamos, a ver. Vamos por aquí ¿Qué es? Okay. Máquina dañada, estructura. Vale, tiene diferentes cositas. Pues vamos a investigar. ¿Cómo suena esto, no? El radar. Buen, buen. Ve, este, este sí me lo llevo. Ah, esto es para venderlo, ¿vale? Construcción, fabricación, mejor y refinado. Pues venga, no tenemos mucho hueco. <ríe> Madre mía, ¿cómo estamos de hueco? Necesito los contenedores, ¿vale? Ostras, estamos radioactivos totalmente ¿eh? Cuidado ahí con eso Vale La enciclopedia, otra palabra para yo Estupendo Voy a ver lo del de exotraje Sí, tío, lo tenemos ahí a cero Carga Ah, mira, tenemos uranio o batería de iones Vale Este es para sistema defensivo y protección frente a peligro me habían dado un par de aunque la necesitaba, creo Pero bueno, me doy uranio, que tenemos un montón Ya os decía Ok me hay que recargar Incluso este también, con oxígeno No sé cómo vamos de oxígeno, 115 Tengo, no tenemos mucho, eh Y tampoco puedo hacer muchos el de soporte vital Porque no tengo hueco Vale, tenemos aquí nuestras piezas A ver si las pongo en, en nuestra base Aquí no quiero vivir Ah, bueno. Aquí hemos venido por la, a por la misión Le metemos aquí más uranio, ¿lo veis? Y también puede ser ese Pero como no tengo, ponle uranio que tenemos mucho ¿Dónde está uranio? 442 Vale Motor de pulso, se recargaba con tritio Ven. Dale, y caña Este nos costaba un poco más El hiperturbo, ¿vale? Mira, tenemos células de curvatura Vale, pues la gastamos, tío Ahí, que suba Vale, el 55 Fenómeno Entonces tenemos aquí un par de, de huecos Para modificar nuestra nave Aquí un par de ellos en ese Nada mal, ¿vale? Afilador el de electrones libre Y el inyector de combustible infalible ¡Vamos a tope, chavales! <ríe> Poquito a poco A ver, pasead las dos O sea, no se me han gastado Pensaba yo que Se me iban a gastar Ah, vale, es que los tengo en la nave Calla, calla, calla pues... Tira para acá Vale Eso por ahí Ya veremos, a ver de esto A ver si puedo pasar algo a la nave Sí, creo Bueno, se lo he pasado Este no Es el la que me acabo de dar Cobre Lo pasamos a la nave Sí, no, no Sal Sí, la paso de sulfuro, fuera a la nave. Citofostato no puedo pasarlo ya. Sodio, de momento no lo necesito hasta que me lo pida. Esto de sodio me lo va a pedir ya mismo. nada, me lo pasa a la nave. Vale, módulo de proyectil, datos recuperados. Las placas de metal, ojo, tenemos 13 placas, eh. ¡Puah! Oro, ok, un montón de oro, chavales. Estamos casi rico y plata <risa> Paso la plata Venga, para allá, para Aquí tengo el módulo de láser de extracción Este... Creo que era para venderlo, ¿vale? Pues le puse uno mejor Ok Puse uno de estos, creo o ese Aunque tengo ahí este que es muy parecido, ¿vale? No sé tenemos ahí Una multirrementa Nada, este no, no me interesa Bueno, yo creo que vamos bien, ¿vale? Que todas estas cositas hay que hacerlas, chavales Disculpa La perla viva Vale, para la nave también Ahí El carbono El carbono condensado Tenemos bastante De estos solemos tener bastante Eso no nos falta 30 datos de negación No está mal La reliquia que es para dárselo A algún alien que veamos Ok, pasan esto por aquí para hacer un poquito más hueco. ¿Aquí me coge? Sí. Perfecto. Y os sí lo muy importante. Por aquí. Y la reliquia. Aquí. Vale, aquí tengo hueco. No. Mira, pues nada, yo creo que por ahí vamos. Fenómenos, hemos recargado ahí. Nos vamos para afuera. Ahora vamos para la señal esta. De acuerdo. Ya lo hemos hecho, me faltaría este. El nanita. Y nada más, ¿no? Ah, sí, mira, aquí, aquí de, de primer es Que yo no estoy, lo, lo puse en mi base, pero no supe ponerle el cableado, no sé. ¿Vale? Claro, esto me interesa, tío. Pero bueno, vamos a ir a las coordenadas, ¿vale? Venga, mala está cerquita 300 metros tipo alineado vale como para allá Quito al norte también vamos para el norte a ver qué tal venga vamos Taneo por aquí hidrógeno sodio eso lo tenemos o okay? qué ¿Sí? Me interesan, pero todo esto ahora De momento nada, eso sí, mira Peligro de radiación, ¿vale? Presión crítica en 8 minutos Bueno, pero tenemos el quedarse que darse prisa, eso sí Podemos estar aquí Puyolita esta que me da sal Muy bien El de hidrógeno Está rica en sodio No debería de coerlo tenemos mucho sodio. Para 10 de sodio. Vamos a ver. Activo alineado para allá, ¿no? Este 70 metros. Venga, vamos. No, chavales, que la radioactividad aquí es fuerte. Ok. Tenemos ahí una carta de navegación también. Para utilizarla. Voy a me tenía que escanear esto. ¿Lo que hay, ¿eh? Creo que hay. Ahí. ahí escaneo esto. Eh, esto por allí un. Animalillo, ah, se me ha escondido. Jeje. Pero bueno. Seguimos a lo nuestro. Esto que nada, ¿no? No puedo pisar, ¿vale? Venga, vamos a la señal ya. A ver, aquí el... el bichillo que nos sale. Ojo, tengo que arreglar esto. Bien, mire, pues me ha venido bien lo del sodio. Está cromático, no tengo. Ojo. Bueno, pero tengo la nave. No tengo aquí. A ver si me llega la nave, que no creo, si no voy a tener que llamarla, ¿vale? A ver. Porque por aquí metal cromático no me dan, ¿no? Averigua. Vale. Si llama a la nave. No tiene... Sí, sí tiene. Un Momentillo, llamamos a la nave. Un Momentillo. hay una llamadita, disculpad. Sorry, sorry, guis <ríe> Vaya tela Disculpad Todo lo que pasa a tener el, el móvil al lado No, tenía que cogerlo Disculpad Vale, estamos por aquí Seguimos, si un minutillo <ríe> Bueno, pues mira, ya tenemos aquí un puntito de control, ¿vale? Eh, la plataforma de ZonaSan Ya, ya Pues la renombramos Plataforma Vale nuestro primer punto de control aquí en este planeta plataforma <ríe> Mira que lo pongo en inglés ¿eh? Nombre Plataforma pues Creo que esto luego lo puede ver todo el mundo, creo, ¿eh? Llegan aquí No sé Plataforma de bandolero Uno le ponemos, por ejemplo Vale es nuestra primera plataforma. Venga. Cuidado, eh. Que hay centinelas. Ojo ahí. <ríe> Madre mía, que ya mismo nos están atacando a las centinelas, chavales. Madre mía. Tengo que matar a alguno, ¿eh? Que no me voy a chantar ahí con ellos. Venga, El fauna ya hemos pillado y un par de ellos. A esto no le vamos a cambiar los nombres. Si no, nos vamos a tirar aquí tres años. Vale, lo registramos. Y este también. El aguillo. Venga, estupendo Y si lo completamos Pues nos da 1250 unidades Que no están mal, ¿vale? Que tenemos ahí 4700 Que he gastado, pero vamos hemos recuperado Así que muy bien Yo también he gastado un montón ahí en el rifle o se compramos Quedan 325.000 unidades Pero bueno, ahí vamos Venga Aquí Cuidadito estamos por aquí Venga Y lo podremos renombrar El planeta, ¿vale? vale yo, Monac, una... Vale, vamos a riscarlo. ¿Qué le ponemos? Eh... Sierra Morena, le ponemos. <ríe> Muy tóxico. Le ponemos Chernobyl. Así, tóxico. Un saludo para los Chernobyl, ¿eh? Sí. Aquí, mira cómo nos sale Vale, Chernobyl 7.0 Para ponerle nuestro sello, ¿vale? Aquí Ok Pues ya lo tenemos registrado también el planetilla este Está registrado Y este descubierto, pero no registrado Pero no podemos, ¿de acuerdo? O pues bueno, pues sí. Vamos ya, a ver qué nos pasa aquí Necesitamos llamar a nuestra nave, ¿vale? Vamos a llamar ya. Llamar vehículos. Míralo, aquí lo tenemos. Está cerquita de eso, que lo pueda yo reparar. Ahí. Ven para acá. Estando la nave, creo que no necesito coger las piezas ni nada, ¿vale? Vamos a arreglar esto. Bien, ahí tenemos la de esta. Cuidado, la red de actividad. La tenemos ya el 29. <ríe> Oye. Pero como tenemos un montón de uranio, no hay problema, hombre. Venga ahí. Ahí estamos. Vamos por la baliza. Arreglarla. ¿Me da lo de esto o no? Ahí lo tenemos. Reparamos. Yeah. Y ahora que amigo... Ay, que me salió. Señal desconocida. Venga. Kiss ¿Qué es? ¿Qué es? <risa> Kiss No hay señales de vida. Son la interferencia producida por un comunicador averiado. Extraer el registro. Cualquier mensaje que hubiera aquí alguna vez Ha sido cifrado más allá de toda recuperación Todo lo que extraigo es el nombre del piloto Artemis ¿Vale? Quien quiere que sea Artemis Se ha ido hace mucho Bueno, bueno, ahí vamos descubriendo cositas ¿Vale? Interesante Los únicos datos que no están endañados Es un grupo de plano, una mejora para mi láser de extracción Bueno, bueno, esto nos viene fenomenal, chavales ¿Vale? No sé si el que tengo ya es mejor Yo creo que sí Pero bueno, porque me lo he comprado, ¿vale? Hemos anticipado lo único chungo es el panel de cableado Que no lo puedo todavía hacer Y cuesta bastante carillo Bueno, supongo que, estaría, que estará bien ¿Vale? No es lo que queremos, pero bueno Ok Esto ya lo hemos sacado A ver La nave, martillo, el luciente Ojo que nos podemos quedar con la nave Mírate de rollo Mírate Ojo, ojo Martillo reluciente O <ríe> pues ¿hasta cuántas naves nos podremos quedar? ¡Ojo ahí, eh! ¡Las cuántas cosas tiene! ¡Cuánto espacio! Martillo reluciente De clase A Creo que no la tengo, ¿eh? Creo que no la tengo Vamos a comparar Hay un montón de espacio ¡Ojo! ¡Que la podemos registrar, chavales! ¡Tenemos otra nave! ¡Je, <ríe> Otra oh, que guay 9 millones, vale La que tenemos, vale 3.400, vale Que es muy chiquitita Que es la que nos dieron De primera Aunque lo tengo ahí Subía con algunas co cosas De tecnología Pero tengo poco espacio de carga Hasta 25, creo Tiene hasta 49 Ojo ahí Es un transbordador Vale La nuestra es un combatiente Está un transbordador Nos sube todo esto, vale Daño potencial y todo No sé Bueno Vamos a registrarla, ¿vale? Y la añadimos a nuestra colección Y tenemos otra nave ¡Ojo ahí! ¿Vale? La nuestra sigue ahí todavía Incluso le puedo meter cosas A la... A esta creo A ver, está es la nave Aquí está, ¿vale? Ahora mismo como si la... la tuviéramos Voy a meter aquí algo Crear producto ¡Ojo! Que podemos crear el pienso para criaturas. ¡Ostras! ¡Qué flipada! Construir por cinco. Ya, a ver si lo hago. En vez de aquí, voy a intentar hacerle mi traje. Tenemos sitio. Mega a crear pienso. ¡Toma! Eso es nuevo, ¿eh? No sé cuándo me lo ha dado, pero. Acción tenemos. Señor Méticos también, ¿vale? De momento no. No voy a hacer nada. Quiero ver lo del pasearla, a ver si me lo quita. A verlo. A ver, ojalá. Bien, vamos a ver. Quiere pasearla, ¿vale? Datos de navegación. Muy bien. Vamos a ver. En su traje. Sí, sí, me la ha quitado, ¿eh? El. El pasearla. No, no me la ha quitado. Está aquí, hombre. Ojo, pues entonces me sobra un pasearla en el otro lado <ríe> Bueno, bueno Ya tengo sitio, ¿vale? Podría pasar cosas a la nave, ya os digo De momento, no vaya que luego me hagan falta Venga, buscamos por aquí el contenedor Esto da igual el metal fuera Descartar Ok ¿Qué me da? Una carcasa Corvax Bueno Buscamos, buscamos Buscamos y buscamos Pues bien, ¿eh? Yo quería que lo del pasar La se me iba a gastar Pero bien Pensaba que sí Este que pasa ya lo tenemos, ¿no? Ah, no Estaba humedando mucho Fuera Destruir bloqueo Venga Y me da anite ¿eh? Estupendo Pues tenemos otra nave, chavales Chavala Del universo de la vía láctea pues nada voy a coger la mía vale a ver qué me dice que está la el láser claro es que esto la misión era secundaria y a ver está dando radiación me voy a meter dentro de la nave para ah, no perder radiación de esta ahí ok nave primaria cambiada eso lo con interés bueno la nave esta que está llena de cosas le he metido de todo aquí incluso el metal Buah. Lo voy a descartar fue bueno, El metal Es sobre ahí Ah, vale Bueno, ya tenemos la nave Ahora me dice que Que está lo de la multiherramienta. Aquí puede ser este Módulo de la de, de extracción Pero es que yo ya mi multiherramienta. La tengo llena Como no me cambie de de herramienta No voy a poder Mira, ahí no puedo Hasta que no consiga el amonio y Me consiga un hueco No puedo A ver Espejo Es que es espejo de fotones Yo no sé a ver A ver mi Este espejo de fotones Afinado ¿Lo ves? Este es Espejo de fotones afinado Yo creo que esa A ver si la puedo cambiar No, este es el módulo de láser de extracción Módulo de láser de extracción No sé, este Creo que sí, que puede ser este A ver, tecnología, a ver La verdad, tecnología para el nuevo espacio de inventario Tipo de lente, para fotones No, ese no era Vitrio, renunciado, amplificador de láser, no, no Que claro, lo tengo ya todo tuneado <risa> Creo que es este, eh Voy a intentar mover la tecnología A ver, eso, traje A ver si me deja Creo que no Ah, claro, no se puede instalar este tipo de inventario ya, ya Eso ya lo sé No me deja, vale, quitarla Entonces de momento, vamos Te ver a hacer esa misión Si no, pues la pongo en otra Instalar No me deja No tengo hueco, vale No tengo hueco Estuviera eso arreglado con el amonio Pues nada, cambiamos de multiherramienta Vamos a ver. Ah, bueno, es que estamos dentro de la, de la nave Ok No uh, me tengo que, que salir Sí Voy a salir un momentillo Miro aquí lo del modo multiherramienta. Y ahora miramos a ver si podemos domesticarle alguna criatura, eh Me gustaría eso Aquí, cambiamos de herramienta. como tenemos tres A ver, que se lo ponemos al... El rifle, este nuevo Voy a ver Ok, tenemos rifle A ver Este es el láser Este es el de extracción Quiere extracción avanzado Que es lo que yo quiero Ojalá Aquí viéramos ya Pero Bueno, ferrite Eh Analizar Algo ahí por ahí Es El hombre ahí. Flora peligrosa Cuidado Creo que le daba carbono y oxígeno. Bueno, el oxígeno no interesa, ¿vale? Como veis, va muy bien. Es planta no identificada. Rápidamente, aquí. Carbono, carbono tenemos un montón. Bueno, vuelvo de ferrita. Mira, es que nos daba el metal cromático. Que una geola nos ha dado. Bueno, carbono, tenemos un montón. Ferrita, sal. Bolita sal, oxígeno Está para. Acá. Ojo Es que este planeta es muy tóxico, no podemos estar aquí Venga, eso, traje Nada bueno, más que tengo esto que me compré, tío Si no Estábamos ya en la ruina <risa> Vale Tiene sodio, tío Los silicatos fuera por hacer algo de hueco, ¿vale? Que me quedan dos huecos nomás el sodio conferencia rápida, la geoda la tengo que abrir analizar ya no sé lo que me ha dado a <ríe> analizar tío no sé lo que me ha dado el no era sal puede ser que vaya a dar eso sal aquí metal cromático lo pasamos para la nave esto me lo voy a quedar ahora y para dárselo no, a una de las criaturas si podemos y claro, como tenemos este, venga, instala Vale, voy a ahí la, la emisión esa No sé, de fotones afinados. Espejo de fotones A mismo se tendría que instalar la mía Pero como no tengo hueco Pues solo instalamos esta Yo supongo que bien, ¿no? Hemos completado la misión. Ok Eso espero al menos Rita pura me da Seguimos Pues no No me la... Si pues lo he instalado Tenemos no un problema, eh <ríe> No me ha contado ahí la... La misión, tío El instalar la láser de extracción avanzado Bueno, la tecnología Es un espacio... Esta es la tecnología, un dos componentes El canal no tuvo Vale, pues Por lo que sea no, no lo he hecho, tío, bien A ver Claro Es que del te, que tenemos que ponerles este, tío Vale, vale, vale Bueno, lo mismo que es que me sobraba Y... Vale, vale Hay que poner este, de acuerdo Esto lo voy a tener que comprar Venga, sello hermético no tenemos. Un sello y nanotubo uno. Vale. tú la ves. Un sello. Y nanotubo. Vale. Rápidamente. Eh, ¿dónde estamos este, no? Ahí. Tecnología no tubo Y sello hermético, rápidamente De acuerdo, nos faltaría este El panel de cableado Este no lo tengo y no lo puedo fabricar Entonces creo que tendremos que ir a la estación espacial O algo ¿A comprarlo, no tenemos otra Por lo menos para esa misión, vale Como veis No, no tengo ahí para hacerlo Me gustaría Pero no puedo hacer los cables Lamentablemente para lo de antimateria, la antimateria y tal. Nada, de momento, pues. nos faltaría ese. Ah, mira, me compré uno también aquí para la protección térmica. el faltaría el del frío. Tener algún hueco más en el traje Estaría muy bien. Bueno, pues por ahí esa misión completada. Me pierdo, tío, con la nave y el rollo este. Ahí. Vale, ya tengo otra vez la protección ahí Fatal, ¿no? Bueno eh, Comprar el panel. ¿Lo veis? Hay que irse a una estación espacial y, y comprarlo. Como aquí no, no puedo hacer esto. Criaturas, 2 de 5. Sí, antes de irme. Me gustaría, pero bueno. Nos vamos, nos vamos directamente al otro, ¿vale? Criatura estaría bien. Si no. El ordenador. Los tesoros, ¿vale? Del amonio estaría bien pero necesitamos un planeta con, con medio ambiente tóxico y luego este las pistas que estarán en las estrellas vale el, art, el arte mi bueno vámonos cogemos nuestra navecilla la otra se queda ahí pero ya nuestra vale y la podemos llamar cuando queramos esa no es la que quiero me voy a poner la otra misión la de comprar ahí nos vamos para la estación. Vale, vámonos. Planeta. No me hace pizca de gracia. Pulso de lanzamiento. Me compré uno que era mejor. Venga, a ver dónde está la, la estación espacial. Si la veo. Tenemos aquí un. Esto nos interesaría, ¿vale? Pero no es el momento de, de mirar el planeta. A ver, vamos para el espacio. Creo que está por allí No lo sé veo algo por allí en La... No Acción espacial ¿Qué pasa, amigo? ¡Hala! Al loro, ¿eh? Al loro con este A ver, es que nos cuenta Antes, sacerdote, nada Inter temi Este es el de antes, ¿vale? la misión principal Hemos recibido dos señal ¿Es el primero? ¿Es el último? <ríe> Yo que soy el último Pero bueno Ya lo dijimos en el anterior vídeo Ok Ok Suele decir la verdad. Tienes su señal. Pero no eres el ente Artemis. Decimos la verdad, ¿vale? Tu <ríe> no señal resulta familiar a nada. Hemos estado antes en contacto, creo. Este sería un buen momento para subir a bordo, ¿no? Una presentación adecuada de nuestro hogar. Ok. ¡Ojo! ¡Oh! La estrella de la muerte aquí. La escanea la información porque okay. tampoco estaría bien que me lo escaneara vale yo creo que tenemos que ir a este Compré otra anomalía no sé qué me acuerdo de la estación espacial anómala yo creo que es esta pienso yo vale a ver planeta esto es un planeta pero qué me estás contando <ríe> no sé no sé tramo la trabo hacemos chavales a ver, escanear, me dice Estoy escaneando Eso no, beta. Antiguo rey de gama cobre y uranio frita esmantada Para allá, ¿no? <risa> a ver si no me atrapan, a ver si si no... ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ostras tú! consecuencias de aterrizaje un planeta de máquina espacial Pero hecho por máquina y había algo, ¿eh? Eh, eh, así me... Estrellar Uf Lo que me estrello Vale, como una estación espacial, ¿vale? Nueva, tío Ostras, qué guapo Me bajo Teletransporta aquí, ¿vale? La anómala detectada No tengo ni idea Todo esto es nuevo para mí, chavales Madre mía, tío ¿Qué Me ha mandado no veo nada así ¡Ujo! <ríe> Todas las máquinas, ¿eh? Con la matriz No me fío ni un pelo de la mitad de la cuadrilla No sé si es algo que podamos lootear Cuidado con el ojo crítico ¿Tenemos que subir ahí arriba? No sé cómo Vamos a intentarlo por aquí, ¿vale? Por esta plataforma ¡Eh, amigos! ¡Ostras, un viajero! Arianna iteración, Ariadna sí, Qué mala cara tiene, ¿no? Es un pez gato o algo <ríe> Hola, viajero fin Aquí estás a salvo y eres bienvenido Bien, bien, eso mola <ríe> Caja a la perfección, me dice Este lugar ha sido diseñado para recibirte Bueno, pregunta por este lugar Pueblo no y nada, está mejor capacitado Para descubrir este lugar Entre lugares, están aquí, no muy lejos Al final de esas escaleras Vale, ahora hablaremos con ellos Hablaba en serio cuando decía que encaja la perfección aquí Para la mayoría no es un hogar, sino un refugio en la estrella Donde siempre serás bienvenido Vale no. Vale, hola de nuevo ¿Por qué me llamas así? <ríe> Preguntamos por la anomalía Vamos a preguntar por la anomalía Has conocido al otro viajero a fines de aquí Si tienes tiempo, sería muy amable de tu parte visitar a Helios le anima a escuchar historias de jóvenes viajeros Está en la plaza, subiendo la escalera Está en la plaza, subiendo la escalera y todo recto ¿De acuerdo? Yo me estoy aquí acomodando con la... Con la silla espacial esta que tenemos <ríe> Cambiamos de colores Aquí la sillita espacial Ok Me falta el casco aquí Yo Me pongo el de... Star Wars Conocido otra vez a la finas de aquí Si tienes tiempo Sería muy amable de tu parte Visitar a Elios. Te anima a escuchar historias De jóvenes viajeros Está en la plaza Sobre las claras Y todo el resto Vale, vale Muy bien No dice más nada interesante ¿Qué? Tal vez no dice nada más Tal vez va a volver otro día Muy bien Ahí Nuestra mochila No tengo ni idea Aquí sí. Wow, el viajero Estacial, como suena todo, ¿no? ¿Qué suena? Ahí hay un bug Ah, esto es lo que suena, tú ¿Qué es eso? Oh, un placer robótico Que pilla la La cápsula esa Bueno, bueno <ríe> Teníamos que ir. Otra vez. ahora me voy con otra cápsula Aquí en la matriz, está trabajando en la matriz. Vale, vale. Entre sacerdote, nada. Es el que no ha hablado la señal. Un corva di divergente. Bienvenido a nuestra anomalía. Nuestro hogar es agradable, ¿verdad? Diseño de polo. Una burbuja perfecta. Más allá de los centinelas. Más allá de los vengativos corvas. Nada ve el tiempo. Nada ve al tiempo ir y venir. Oh, chaval. Diseño de polo. Vamos a preguntar por polo, a ver. Madre mía, el amigo Polo encontró a nada, encontró mi señal Ahora nada, encuentra las señales Pone a salvo a otros, como nosotros Muy bien El Corva, me observa, es paciente Vale, esto es una otra raza alienígena, ¿vale, chavales? El Corva este Es paciente, hay una inclinación orgánica En el modo en que sujeta su carcasa metálica Le contamos por esta estación espacial? No me preguntas por la última la que está afuera Nuestra vaga libremente Libre como nada Para observar Para buscar ¿Vale? La centinela El ala, A ella no le importa este lugar Siento su mirada Cazándonos ¡Ojo! ¿Cuál vamos a ser? ¿Va paciente? ¿Una inclinación orgánica En el modo en el que suelta su carcasa metálica? Ni idea Venga, preguntar por Artemis Una entidad Viajero ¿Vale? Eh, un ente Quizá te desconocida. conocida No sé su número Nada no se preocupa de pensar en, la, en las iteraciones como números. ¿okay? Para nosotros están perdidos. Altamente improbable. Nuestra anomalía está perdida para la centinela. Pero nadie debería estar perdido para la anomalía. Muy bien. Hay un trabalengua ahí un poquillo. Que intentar comprenderlo. La estación me ha estado llamando desde que me desperté en el planeta. Tal vez llamarán también a Artemis. O Artemis. Bueno, muy bien. No estamos por nada. Nada es este Nada se despertó con la muerte de Corvax Prime Se fue el planeta de los Corvax, creo O el sistema solar No podía entender por qué pasan estas cosas Estoy escuchando un gas por ahí, ¿eh? Pajarillos ¿Por qué no estamos solos? Ahora soy divergente, ¿vale? Como una serie divergente, tío Yo creo que es como de los Corvax, ¿vale? Pero divergente como un revolucionario o algo Convergencia No se ve a través de mi ojos. Claro, si tiene un casco... Nada, ya no está solo nunca más Ahora nada, está con su amigo Polo Ahora mucho otro amigo no visita Nuestra convergencia es pequeña, pero nada, feliz Muy bien Nada más héroes jugando mis reacciones mientras habla Está viendo a través de la, de la huesca Habla con el, el amigo Polo, viajero Quizás sepa algo más sobre la desaparición de Artemis Percibe las cosas con más claridad que nada esto molaría que no hablara o algo, pero bueno, que no me importa que no hablen tanto, porque si no se hacen cansinos y las conversaciones no, no son muy largas. Ahí está mi nave. Vamos a ver. Aquí, aquí este es el que yo estaba escuchando, este amigo. El especialista Polo, que antes no lo vi, está ahí camuflado. Vale, a este lo entendemos un poquillo. Hay amigos por doquier. Bueno, y de esta este no nos va a hablar en idioma de este, ¿vale? Porque si no, no lo entenderíamos. Solo tenés que saber dónde mirar, amigos de todas las formas, tamaño y procedencia Vale, por lo mismo tenemos que pillar amigos por ahí Este mi amigo, está donde debe estar No parece posible, pero todo es posible Así es el universo Encontramos sin duda, siempre una señal, un rastro Preguntar cómo gas se encargará cuando te vayas No estará donde estés, estarás más cerca O quizás no, el descubrimiento emocionante No, tela <ríe> Estoy, vamos a ver lo que me dais Antes de que te vayas Quizás Quieras pasar un tiempo Con otros amigos Aquí nos ayudamos Los unos a los otros Vale Está bien hacer amigos Y hacéis una buena Una buena No sé Una buena equipación Un buen grupo Vale bien, pues Esto ya hemos Hemos hecho los Planos tecnológicos A mí no hay gran variedad De partes de base Y habla Con nada Sobre arte mismo. Bueno Está muy bien es un centro para viajar Un eso que lo une sin importar su lugar en el universo Vale, como otra estación espacial Yo diría, ¿eh? Usar lugar de nada y polo para alcanzar a otros viajeros hacer estas misiones, ganar nanitas y mandar otro equipamiento Igual, igual que la no. Estación espacial eh, pues bien Visita a Helio, el gran analista Helio Te pedirán nuevos tipos de datos cada día Vale, lo me faltaba ya Vamos a ver El Helio este, donde anda Creo que para allá esto yo no sé si podremos. Vale. Iba a dar. La de esta que tengo para los aquí. Pero bueno, supongo que no. Por aquí no me deja. ¿Hay algo más por aquí, por el... esta estantería o algo? Parece que no, eh. El brazo robótico este. ya a un lazo que lo voy a romper. Ahí. Y si me deja. Vámonos. No sé cómo. No sé cómo vais el jueguito, Decírmelo, ¿vale? Como veis los colores y todo, si lo veis muy iluminado o qué, ¿Lo comentáis, vale. Déjame en comentarios: ¡eh! Tiene cabeza de árbol o qué, tío, cabeza planta, ojo. <ríe> el helio este, tío, ¡Qué gracioso. ¡Ah, joven! ¡Sigue pagando por los confines de este universo! ¿Cómo te envidio? Mi tiempo en la realidad hace tiempo que pasó Pero lo he hecho de mucho de menos ¿Vale? Hay que estar ahí... De, de explorada espacial Por eso nos dice que sigue vagando por los confines de este universo <coughs> De este universo, ¿eh? Ojo, que para el más universo Como que Spiderman Vamos Tal vez quiera ayudar a una vieja alma Y compartir las cosas que has visto Anhelo a las estrellas por la gloria del descubrimiento Vale, damos nuestros datitos De planeta. Y lo flipa. Gracias, joven. No tengo ni idea de lo que significa para mí. Gracias por lo de joven, ¿eh, Elio? Muy amable. Por favor, toma estas No son nada. Pero es todo lo que tengo. Bueno, están bien. A ver cuánto nos da. Doscientos y pico. Bueno, está bien. Ahora hay que descifrar nuevos planos tecnológicos. De acuerdo. Venga, esto es como un pequeño tutorial. Por lo que veo. Ojo, tenemos aquí más peña. Ojo. Hola amigos. Tiene que había que hacer nueva amiga, así que vamos a ver. Hola, ya no hemos hemos visto, creo que no. Soy Gemini. Esta es espero. Pues no, no hemos, habíamos... no nos conocemos. Vamos, Gemini. Solo me estoy quedando aquí durante un tiempo. Polo <tose> y nada son muy amables con todos sus amigos, vale. Gemini mira hacia el ser que es su lado, contemplando sus ojos dorados. No sé por espero probablemente seguiría solo por ahí enterrando del mundo del mundo. Cada se enteras por descubrir y nadie con quien compartirla. He encontrado una compañía auténtica los demás, incluso lo que, con toda su chacha de amistad, parecen querer algo. <ríe> sí, sí. Espero es diferente. Ha sido un verdadero compañero para mí. Muy bien. Ha sido un placer conocerte. Venga, saludame. Si pasa atrás por aquí, estaré aquí mismo, lo más seguro. ¿De acuerdo? Esto es mala porque vamos descubriendo una nueva no, alienígenas vale, y, y nos sirve, ¿vale? un logros mirad este que cara tiene hay tipo búho cabeza de búho <ríe> ser de ojos afilados se me queda mirando sin parpadear dice su nombre pero habla deprisa como si estuviera molesto por la presentación son musiquillas chavales guau qué guay como mola la musiquilla se centra en mí dime desconocido que era exactamente un nómada un viajero nómada un viajero no lo sabemos de momento no lo sabemos vale Mega, Hace ruido a la sala si alguno lo dice Quizá no haya oído una llamada Sí, sí, la hemos oído Al final será resistible La empieza a bien en tu sueño En tus latido Incluso después Mucho después No sé ser vivo Que está al lado de él Pero hace un movimiento repentino Espero aclarar la garganta Creo que hemos seguido Caminos paralelos tú y yo Aun así Por imposible que parezca Nos hemos conocido Que este no sea Nuestro último encuentro ¿De acuerdo? Venga, pues bien Vamos con los planos. Que hay algo por aquí, ¿no? ¿No? Bueno, quiero llevar. Supongo ya nos darán algo. Sentarse, ¿no? Esto que brilla tampoco. Esto que brilla tampoco. Para allá, a ver. ¿Qué tal? Descifrar nuevos planos tecnológicos. ¿Dónde es eso? Allí. Ok. Como una neblina aquí, claro, ahí. Muchas historia que echan. humo. O vapor. Venga, vamos a ver. otra este te. Este, no sé, me recuerda un poco de Star Wars, ¿no? Este que se acaba la lengua. Un poquillo, míralo, saca la lengua, yo creo, ¿eh? Sí, sí, esto es lagartillo, ¿eh? Vamos con este. Ojo. Nuevo viajero. Vale, somos viajeros. Tu traje en una extensión de ti mismo Déjame ayudarte ¡Ojo, que no va a mejorar ese traje! ¡Bien, bien, bien, chavales! ¡Bien! Chicos y chicas A ver Vale, vale que vamos a pillar, chavales? Supresor, capa térmica Otros traductores, ¿eh? Pero vale, los tenemos Los tenemos bloqueados El ordenador cuántico me pide Está bloqueado, de momento... ¿Eh? Está bloqueado, vale, vale Sigue el plano matriz para desbloquearlo Vale, vale Que sería este El plano matriz Traductor simple un Dispositivo de traducción automática Graba y analiza una conversación cercana para Cotejar los datos a través de un sistema de aprendizaje contextual Para determinar el significado implícito <risa> Madre mía Una baja capacidad de memoria de este modelo de entrada Limita la capacidad de traducción, vale Palabras traducidas Una Me pide... Un panel de, de cableado. Esto es por cúmulo. O Sabonanite. Bueno, lo compro ya. ¿Vale? Sí, sí, muy bien. Quiero más cositas, espero que me deje más. Vale. Venga, investigamos. Espero que me dé toda esta, vamos. <coughs> Aquí vamos a mejorar el traje, pero a full, ¿vale? Todo lo que podamos. Vale, trae refrigerante. Ojo con esto, eh. Y lo podemos hacer fácil. ¿Esto para qué? Mente caluroso. Vale, vale. Tenemos uno instalado, ¿vale? ¡Ostras! El guante NBQ. Vamos, vamos a por él ya. O sea, vale, que me lo pedí ahí para coger unas cosas y una historia. Las sustancias peligrosas. Colectar estar ciertas flores cultivables. De momento no cultivamos, pero bueno. Ahí está mi traje NBQ ¡Oh, macho, vale! Que tenemos otra NBQ ¿Qué os parece? Y <ríe> no, cómo estamos avanzando en este vídeo Bueno, bueno ¡Hola, hola! esto es la leche, tío Esto es la leche ahí descubriendo cositas Yo lo que quiero es... A ver, en vez de eso traje que lo quiero también, ¿vale? <coughs> Perdón <coughs> Estoy todavía... Chungaleta Ahí... Venga, investigar Vamos a ver lo que podemos Esto es lo que me deje y lo voy a investigar ¿Vale? Eso lo tenemos, reciclador y spam Protección de peligro de eso lo tenemos El traductor ahora Bueno, del traductor me paso directamente Al traductor superior, ¿vale? Ok Buah Esto la leche Supresor de radiación Membrana de ventilación Bueno, bueno, bueno Resuelve los gases y suelto en el agua. Te permite al usuario bucear más tiempo. Vale, vale. Bueno, esto es fenómeno. Vamos por partes. Vamos por el traductor. Me pido un ordenador, pero vamos, que lo compro. Que <ríe> lo tenga dinero, claro. Ok. Mm, qué rico. Creo que de plátano. Caramelillo de piña. Tropical, creo que de piña. Caramelillo. De los reyes magos, chavales <ríe> Pero bueno, te dan ahí lo de propaganda, ¿vale? Tampoco sé... Algunas chuchas si, si mola Estuvieron soltando conguitos y un montón de cositas ricas Pero bueno, la mayoría eran todo caramelo de esto de propaganda De las empresas ¿Vale? mejor mejoras de su traje Seguimos Guay, guay, guay. Vamos por el otro. No pide platino que tenemos. Cubo de convergencia. Ostras, los vendí. Los vendí, pero podemos coger más. Bueno, bueno, bueno, bueno. Investigamos plano esto. Esto ha sido un avance superior en nuestra aventura espacial. Buah. Este es el que mejor me cae hasta ahora. <ríe> Propulsores acuáticos. De momento me da igual. Ya para ahora para bucear mejor. Vale, capacidad avanzada, avanzada de salto. Ojo, <ríe> que vamos a pegar un, sub, un super salto. Pide cableado hidráulico, que no lo he visto todavía. Pero bueno, estimulador neuronal. Permite al usuario volar y correr durante más tiempo. Sí, sí, sí. Además, me pide metal cromático. Nada más, comprado. Ya te digo. Estamos ahí todo el rato Venga Seguimos investigando, ¿vale? Vamos mirando A ver Está es la membrana de ventilación Emergencia Respiratoria Vale, para coger Un osino del, del Sotraje o algo así Si no se recomienda emplear a largo plazo la conversión de la energía De soporte vital en gas respirable puede ser En cese de la vida, ojo ahí de momento no <coughs> Perdón Sí, sí, sí La protectora, antimateria, la podemos hacer Yeah Toma ahí Bueno, bueno, bueno Qué pedazo de superjuegos, chavales Estoy flipándolo Membrana, vale Da de radiación Sí, sí, sí Aunque creo que tengo uno mejor, eh Creo que tengo uno mejor. Supresor de toxina. Creo que también tenemos otro. Este de uno de reacción y el otro de toxina. Ya, no, ya estoy en la duda, ¿vale? Pero bueno. Capa técnica. Frío extremo. Sí, sí, este me interesa. Me pide diosita. No. Me dice que de momento no tengo. Es guardada en el catálogo. Yo creo que sí. Lo que no sé es dónde me lo... Me la está guardando Toda esta tecnología Oh, refinería personal ¿Mejorada o qué, tío? A ver, refinería personal No sé si Es esta o es la otra la que tenemos Yo investigo todo, tío A ver este 370, pero tengo un montón la de explosión del sotraje. gente mejora para el JEPA. Del sotraje permite recargar el JEPA de forma limitada durante el vuelo. Queda ¿sí? resistente. Yo creo que en principio es bueno todo esto. Vale, yo me lo compro. Toda esta tecnología. A eso me la está dando. Lo voy a investigar todo, ¿vale? Ponga como se ponga Bueno Vamos a estar un montón, pero No tanto Bueno Un poquito, uno, dos, tres, cuatro, cinco Tres, siete, ocho Me dan ocho tecnologías Voy a ver un momento Me la está poniendo en el catálogo ¿Qué catálogo? A ver si me está llenando esto de O sea, la nave Vale a ver. Vale, ahí tenemos la antimateria Ya me la haré De momento No sé qué, dónde me hice lo del catálogo, ¿vale? Para poner las piezas estas Me imagino que será A ver, tengo que mirarlo eso A dónde me está metiendo Toda la tecnología del trajes Yo. Estamos en esta misión, ¿no? De la de anomalía catálogo y guía Tecnología Puede ser esta, ¿no? Vale, tecnología de eso Traje, míralo, míralo, aquí están Aquí están, chavales Vale Faltaría el cohete comercial Y las botas por aquí arriba Vale, no las había comprado Sí, tío, hay que comprarlos todos Refrigerante, sí, sí, sí. Caso que tengo algunos instalados ya, pero. Traductor, guay, guay. La refinería personal. Brana. Voy a comprar todo. <ríe> ya miraremos los otros, ¿vale? Pero de momento. Muy bien. Comprarlo todo. La leche. Ahí, tecnología guardada en catálogo. Venga. Ahí vamos Nuestra refinería portátil Investigamos el plano Jope, qué guay Amigo No te pierdas Ahí, ahí Ayúdame el cohete comercial Sí, lo, lo teníamos Pero no me dejaba utilizarlo le hace directo a la red de comercio galáctico. Permite al usuario cargar una pequeña nave espacial con mercancía, ojo. Tras el lanzamiento a los productos se transportarán a la terminal comercial más cercana y se venderán automáticamente. ¡Ostras, qué guay, tío! Claro, yo decía, ¿para qué es el cohete ese? Muy bien. Ya sé para qué sirve. <risa> Hay materiales y venderlo automáticamente. Muy bien. Si nos podemos hacer rico, minando Ahí Vale Es una pasada este juego Venga Bueno, bueno, pero va, es que lo voy a coger todo, ¿vale? Todo Esta tecnología Venga, a la saca Nueva tecnología Ok Al ordenador de base Supresor de toxina Ahí, descubierto ¿Lo tengo? Sí. Eso sí lo he comprado dos veces. Quiero no salirme de aquí. Ok. Ahí. Eso es lo que quiero. No salirme. Perfecto. Ahí, ahora me salió. <ríe> ok. antes este me ha salido? Hay cosilla mejorable. Ahí. El tritio este Bota propulsión, chavales Va a saltar más Madre mía Qué bueno que viniste Venga Ahí, vamos acá Guay, guay eh, Pues el selene este me ha hecho feliz Ahí en un rato Vamos oh, ahí Nuestra última tecnología Propulsores acuáticos eficaces Para bucear mejor Estupendo Tenemos ya el El nautilo, ¿vale? El submarino, pero bueno Mira yeah. Lo tenemos todo Lo tenemos todo De este chavalote Comprado todo Ok Pues fenomenal Me he quedado con 1300 nanitas Pero no me importa Todo esto, bueno, bueno, bueno Yo busco una variedad de planos De base mucho mayor, me dice Aquí hay unos planos de base Con tecnología recuperada Vale, vamos a ver dónde nos anda ahora que no lo veo. Ahí tenemos la nave. Ahí, vale, vale. Este ordenador. Estación de investigación de construcción. Esto es lo que quiero. Dame, un, por favor, un container. ¿Container? ¿Dónde están mis containers? Puerta, puerta. Que no quiero. Quiero container. El de vidrio. Yo que no me da container. Ventana, biocúpula, pasillo curvado. No es lo que quiero, tío. Oh. Lo de construcción. ¡Eh! Sale en fórmula de cubo se puede apilar o conectado este a otros para formar estructuras más grandes. No, no, no lo que quiero. Un container. Miento. Esto creo que es otro material. Creo que es otro material. Es que va. <coughs> con ferrita. Es que quiero buscarlo, eh. Con esto lo sino, muy bien, todo lo que tú quieras de apariencia, que podemos comprarlo Otra el helipuerto! Sí, sí, esto no interesa, ¿eh? ¿Con 10 que tío? ¿Que me pide? 10 módulos No sé cuántos tengo ¿No me lo dice cuántos tengo? 7 datos ¡Ostras! Pero esto es importante Venga, tío, dime qué tengo por ahí Caja de luz ¿Para qué sirve esto? para construir paneles de luz Yo quiero esto, tío se puede repintar, necesita energía para su funcionamiento, para alumbrar otra cosa, dispositivo de luz no es lo que quiero cada de esfera, cada de ruido no la veo, eh si alguien sabe teletransporte tenemos el responedor de sino ahí que nos pide uno nada más el dato recuperado. Geobahía para vagabundo. Ah, vale, el vagabundo. Es otro vehículo, una sonave. Parqueamiento subterráneo seguro. Para la sonave mediana vagabundo. Para... para meternos dentro de las minas o algo. Puede ser esto, ¿eh? Ojo ahí, ¿eh? Sí, porque la del Nautilo ya la tengo, míralo. Esta ya la tengo. Una cámara del Nautilo. Vale, aquí está, la de. Acción de llamada de sonave. Creo que no la tengo Bueno, ya lo veremos, ¿vale? Están bloqueadas Tendría que abrir esta Bueno, estas ya las tengo todas Las del agua, ¿vale? Construcción acuática Calcomanías calcomanía diseño blanco Pide un, un dato De momento no voy a comprar calcomanías gran para nave o algo Mira, póster Póster de ruta de... De vuelo Déjate, hombre Pantalla de, re de pared Es una tele Pantalla de vídeo decorativa Cajonera No, no construible para amallecer. No, yo lo que quiero es Almacenar Pantalla de vídeo Ventilador de pared Ojo No lo veo, tío ya o sea, vale Fabricante de barriles Ah, mira, lo del pase pasearla este, dice Cosa más rara, tío Adorno construible para... ¿A quién sabe si la coge... cajonera esta <risas> sirve para guardar cosas? Recipiente de fibra sellado para conservar productos parecederos ¿Este sí sirve para guardar? Este... No me lo dice, tío Taquilla... Debería de servir para guardar cosas, ¿no? No lo sé, chavales Si alguien sabe Que me lo diga, ¿vale? Aunque estoy muy, muy verde en este juego Toda esta parte no la... Vamos, ni esta ni ni nada Voy descubriendo ahí todo lo que... Todo lo que es... Silla de escritorio ah, esto es todo decorativo Vale, taburete ah, de cosas que hay, chavales ¿Qué tenemos, Migonera. ¡Ostras, que tenemos mi migonera! <risa> no me lo esperaba Tenemos mi migonera Que el alegría para mezclar cemento y elaborar migón <risa> ¡Ay, qué guapo, tío! Esta carga Cupita de lavado Bueno, bueno, bueno, bueno Qué de cosas, chavales, barricadas y todo Esto no va a interesar o Se da para coronar zonas de obra peligrosas ¡Una pala! ¿Una pala para qué, tío? Una decoración <risa> Está guay, está guay Bueno, bueno Ya digo, esto lo iremos descubriendo Yo lo que quiero son los... Una bujía Dispositivo de inicio de combustible de repuesto Compatible con maquinaria industrial, galáctica, estándar Y algunos modelos de naves Madre mía Naves, generadores, composteras para hacer compost Vale, vale Ostras, tío Lo que no encuentro es los farolillos, vale Para las luces, bueno, iluminación, módulos industriales Vamos a ver si sale por aquí, tío Que no sale de minerales, interruptor de pared. A lo mismo no necesito el interruptor de pared. Dispositivo de energía el interruptor. Conmuta el flujo de energía a tirar de él. Lo mismo nos sirve esto para para lo que no me deja instalar. Vale, a lo mismo me da wifi ahí La de camuflaje que eléctrico. A ver, el dispositivo que permite una estética sin cable en base habitable. Oh, pues esto está muy bien, porque los, base, los cables son rollo. Fabricar la unidad de camuflaje eléctrico en el interior de una base con energía reducirá la prominencia visual de todo el cable eléctrico local. Los cables ocultos seguirán, seguirán suministrando electricidad mientras dispongan de energía suficiente. Esto está muy bien, lo podemos crear y todo, ¿eh? Para camuflar ahí los, los cables. Módulo oh, agrícola. Vale. Con esto podemos ya... Vale, hacer cosecha agrícola. De momento no, pues no lo necesitamos. Pues nada, no, no me lo dice, tío. Ah, qué mala suerte. Para lo de. No lo veo, eh. Yo no sé si alguien. Si alguien lo ve, que me lo diga. No sé lo que tengo que investigar. ¿Ha completado ya la misión? sí Vino sé. una gran variedad de partes de base. Vale, esto me interesa, ya os digo Tenemos siete partes nada más Sala cilíndrica Prefabricado, grande Esto puede ser molón, ¿eh? los prefabricados esto los prefra Prefab, como se llame uno principal de construcción de cimientos Supone un espacio central grande A partir del que se puede ampliar Eso es solo cimientos, ¿vale? Y luego pues habrá que crearse ese, La sala cuadrada Vale, para en vez de tener que estar poniendo Nosotros pa paredes y todo esto Ponemos ya la sala Directamente Puede estar bien No sé qué pensáis, chavales Un momento me lo... Me lo ahorro, ¿vale? Y ya me comentáis Porque hay, hay un montón de cositas, tío de Con estos de oxígeno Vale, muy, muy rico Modificado de apariencia, ese me da igual. El helipuerto estaría muy bien. Módulo de mensaje. Después de mensaje, los mensajes que han dejado y cadena de costo de información. No tengo ni idea. Finería mediana. Procesador de nutrientes. Que era para hacernos comida. Caja de luz. Tiene que haber alguno que sea para guardar. Esto son los de transporte, de las naves. Supongo. Sí. Vale. que o sea, no tengamos el vagabundo y tal, pues nada. Nada, esto nada, tío, no sé. Chavales, yo creo que pase algo aquí. Espera, es que estos son módulos decorativos. Yo no sé si esto.. Este dice conserva Ca fuerte. Si me no fuerte, supongo que no. Dejará. las cosas, ¿no? <ríe> Cerrada herméticamente asegurada con tecnología de huella caja fuerte aldeada está normal sin contenedores, yo creo que es esto, ¿eh? ideal para madurar y friar la producción agrícola no lo sé, tío <ríe> contenedores <ríe> si alguien sabe que me tengo que que descubrir pues que me lo diga, por favor porque estaría muy, muy agradecido, ¿vale? de los decorativos que no sé estilos industriales nada pues estamos ahí un poquillo ahí bueno venga vamos a la siguiente vale no hay que tallarse mucho Pero esto es nuevo para nosotros venga otra vez con este Pues venga así si terminamos esta misión de la anomalía espacial vale venga nada se daría que fuera así, nada se arrepiente de muchas cosas. Pues venga, a ver qué hacemos. Es libre de elegir su propio camino. Somos viajeros espaciales. Encuentra la lente Artemis, explora con otros, viaja a lugares maravillosos Muy bien, haz lo que te plazca cantidad de Jero, Te ayudaremos. Otros también te ayudarán. Incluso si busca el me mentiroso carmesí. ¿Quién será ese? <ríe> Vamos a preguntar: Mentiroso carmesí. Alla. Vale, vale, ya sabemos quién es, el Alla. La ala que son los que crean los centinelas y tal Vale, los ojos rojos Cuidado con ese Los corvas lo adoran, pero nada tiene información, Nada sabe dónde habita, nada elige Ignorarlo Pero si queremos buscarlo Este nos puede ayudar Nada quiere que estemos a salvo seguimos no sé El ala de momento Lo que sé, tío Para explorar para pedir ayuda con Artemis. No lo sé, no lo sé. Esta. A la de primera, ¿no? De la por el tío. <ríe> por supuesto. Nada, te va a marcar en el mapa con mucho gusto. Pero toma tu tiempo, tu travesía. Encuentra a tu patrón. Habla con otros en esta estación. También tiene, tienen cosas que ofrecerte. Voy a lo que a nosotros te apetece. Aquí siempre será bienvenido. Muy bien, eso es lo que mola. Venga, podemos cambiar de activación comunidad, nueva misión disponible Regresa al espacio Solo entre las estrellas Preta misiones del nexo Vale, nueva misión Me quiero ya Comunidad espacial, continúa la búsqueda de Artemis Ok, hasta no teníamos para misiones, ahora tenemos un montón, ¿vale? Capitas sobre Artemis entre la esfera Bueno, de todas maneras tenemos que regresar al espacio Uy decía Madre mía, ahora de... De misiones que tenemos Alcanza el agüero negro Sí, claro Al agüero negro me voy yo Ahora Tú y yo Y no, a la búsqueda de Artemis Vale, ya... Ya iremos por él De momento no Creo que vamos a ir por esta otra vez, ¿eh? Esto y Tío, es lo que me falta aquí Y el láser no lo hemos instalado Claro, es que tengo que comprar... Ojo, el panel de cableado me pide dos, ¿eh? Aquí no hay tienda, ¿o qué pasa? ¿Tiene no una tienda, alguien que me venda aquí o algo? ¿Qué pasa, tu amigo no vende? A ver, nada, no, nada. No sé ¿pondré dónde podríamos ir. Para... Comprar, vender. A ah, ver, vale, esto. Esto no hemos ha hablado, creo, ¿no? Creo que no. Investigación de la nave, vale. si sí, es como la tiendecilla. Venga. Investigar mejoras de la nave. También nos viene bien. Con los nanites, vale. Creo que tendríamos que ir por aquí con el motor de estabilidad. Aumenta drásticamente la eficiencia del combustible. Eso creo que puede estar muy bien No tengo ni lo de tritio Pero se puede conseguir, creo Y la célula de curvatura, creo que también Creo que eso, ¿eh? Escana de conflicto Sí, todo esto lo necesitamos Escana de tecnología Ese cohete lo tenemos Ok, cohete grande Depositrones, rayos de fase, infracuchillo Un montón de cositas para, para nuestra nave también Ya tenemos menos cúmulo, Este estaría bien ya Tenemos ahí que Repararlo con eso Aunque No sé, a ver si podemos cambiar de nave y tal Vale, tenemos poco nanites Vamos a ahorrar un poco de investigación de la construcción eso Ha sido lo de antes, yo creo, ¿eh? Vale, si sí, este eh, El de antes también Pero esto no lo hemos cogido eh, Amigo <ríe> Iba a sin esto ¿Eh? 30.000 unidades Tenemos, sí <ríe> Muy bien Otro espacio en inventario, eso es Imprescindible, chavales Vale, estoy mirando por si no me ha dejado algo por aquí Aquí, de la nave O algo, no, no Enseñáis la nave Pero ya está Muy bien Seguimos por aquí aquí nada, ¿no? Vale pues Muy bien por hoy, ¿eh? Ya os digo que Es el de la multierramienta Seguro que me vendéis un Rifle o algo Sí, multierramienta La mejor Será más rápida Lo mismo, chavales el Ciclador de ondas Potente procesador lateral Esto es lo que llevamos aquí En el hombro sobre todo el sistema de escaneo de multiherramienta permite que el dispositivo se descargue con una cadencia significativamente mejorada. Sí, para, para escanear y eso. Más radio de escaneo. Sí, sí, tío. Este viene muy bien. como es de la parte esta de aquí arriba del árbol este, me lo compro, ¿vale? Ok. Perfecto. Ahí nuestro... Ahí, el dron ese que llevamos ahí, la camarita esa. Toma, vamos a dar vueltecilla. Estupendo. Todo esto nos viene fenomenal. Eh. Pero vamos a tope. ¿Viste qué cara más rara tiene? Y luego también tenemos que ir con esto, ¿vale? El lanzador de cañón. Que será para mejorar el lanzarrayo, que eso nos puede venir bien. Nada de plasma, jabalina ¡Jajaja! ¡Oh, oh, oh! ¿Cuántas armas vamos a tener en nuestro, nuestra pistola esta? No sé si me lo he cambiado el, a todo esto. Dispersión, lanzador de pulso, bueno, bueno, cañón de neutrones, pero tío, mira de combate, ojo con la mira de combate, este nos puede venir fenomenal, y este ya ni te cuento, dispositivo de camuflaje, esto es la ostras, ¿no? Es decir, el camuflaje activo se desactivará durante maniobras dramáticas de los otra ¿vale? como la activación de Jespau, activar el sistema de armas de la multierramienta vale, vale, amplificador voltaico, ¡buah! Aladro óptico, ¿qué me estás contando? Para mejorar nuestro láser. Tenemos el avanzado ya, ¿eh? Que tenemos que ir que meterle el cableado. Y este es que estaría muy bien. Está el avanzado. Sí, tenemos el avanzado que lo tengo que.. Pero este ya es la leche ya, ¿eh? Eso ya será más para adelante, creo yo. Podemos hacerlo, pero muy bien, ¿eh? Está muy bien esto. Me gusta, me gusta Y el terminal de armas, ¿vale? Obediencia de gravedad, de momento no lo voy a comprar Ni nada Igual tengo, tío? Sí, tengo el El rifle láser, tenemos de Clase C Obediencia de gravedad A ver Vale, comprar por un millón y medio Intercambiar por cero No, no tiene un espacio y el otro tiene 17 El que tenemos nuestro Es eh, algo mejor nada, nada. Declinamos y No dice de gravedad nada Laboratorio de síntesis Aprender una fórmula de producto ¡Ojo! ¿Dónde está? El ordenador cuántico me lo pedía Quiero el cableado, no puedo hacer Cableado normal, tío Pasear las dos, también me interesa Ay, cositas ricas, tío, los microprocesadores Que luego Esto, ojo, eh Pero el cableado, no <ríe> Esto es valioso, ojo No tengo aquí el cableado Tampoco, ¿no? no. ¿El amonio? Sí, el aronio Pero el amonio, no Ahora lo veo. Vale. Bueno, estábamos aquí, ¿no? Pase a las dos, me interesa. Es la única forma de, de adquirirlo, ¿vale? Entonces lo vamos a adquirir. Ahí. mío, muy bien. Y luego... Vamos a poner el pase a las tres, ¿eh? a 50 que me lo compro. Emerilo también, a que pueda. No sé, tío, si me estoy anticipando que Batería de escudo estelar Esto no interesaría para los sistemas defensivos de la nave 2.50 El plasma inestable el, el Este me lo pide El ordenador cuántico, creo Así que nos vamos a hacer los microprocesadores ¿Vale? Y creo que este el Cableado normal, el otro no puedo Creo que el ordenador Vale, es que me lo pide, creo Antimateria Ahí lo creamos La antimateria me la puedo crear Yo creo que vamos bien, ¿vale? Con estas compras Quedan dos, cuatro y cinco, seis Por comprar aquí ¿Este qué? Tirada de sonave Este también le interesa De acuerdo Vamos a ver Investigar mejor a de nave. Aquí. A ver, ¿qué tenemos por aquí? De todo un poco, ya ve De todo un poco Estaría muy bien No sé si viene aquí todo, sí es una A ver, el del Porque el único que tenemos Es del submarino, ¿vale? El motor de Humboldt sería este Ya lo tenemos Son de alta potencia, ya lo tenemos dos os Osmótico en el sistema de propulsión A el submarino Nautilo no Permite una recarga lenta Del motor En caso de emergencia De combustible Hay que tener cuidado con eso Este rayo de, de teti Láser de extracción submarino Este sí no interesaría Tío un Disparo permite El uso del sistema de extracción De alta energía En un medio líquido Ahora, Para no tener que bajarnos de la nave Y farmear El cañón Es un arma Vale tenemos el nautilus, yo creo que sí, ¿vale? Luego ya los otros, pues, son 450, ¿eh? De momento no, tío. Queda muy poco, ya, ya, cuando nos haga falta... No investigamos. De momento no, venga, ahí te queda, amigo. No me da otra sonave de esta. Vale. Necesito el cableado, ¿vale? Esto no me soluciona la papeleta. Que Yo quiero A ver, Para de cableado Y no hay nada Bueno he encontrado una cúpula de esas, tío Una fórmula de producto De síntesis, no, no, ahora mismo no Sería lo de los Si alguien sabe estaría muy agradecido Y para irnos para la nave No veo aquí más nada, eh o me tengo que ir a otra estación espacial De las normales o algo Tiene que haber una Y comprarla, ¿vale? Que no sé, tío Y algo Que no hayamos visto Vamos ¿Qué es esto? Modificador de apariencia, ¿vale? Sí, sí, esto es como la estación espacial Secuencia de dos de huevos No tengo No tengo porque un huevo viable y cataliza las sustancias. De momento no, no tenemos. Esto para hacerlo con las criaturas que lo domestiquemos, ¿vale? Podemos hacernos una granja. Criarlo. Y luego los huevitos que nos den. Meterlo aquí en el secuenciador. Para hacer nuevas especies y tal. Que es una pasada este huevo, ya os digo que es una pasada. No se hizo muy bien al principio, pero yo ahora lo estoy flipando en el 2023. ¿eh? Vamos. A ver. Es el servidor me mira con erigión, tratando de estar los objetos que llevo solo por su aroma, ¿vale? Como hicimos un pienso, se lo voy a presentar, a ver qué nos cuenta. Tío, que vivo que no ha probado nada más desagradable. ¿Cómo ha arruinado este pienso para criaturas? Pues, haciéndomelo. Eh. No sé, tío. El crono este. No, no, ¿qué pasa? Otra vez no. Acaso parece que me sobre el tiempo. Nada, no no sé mano le voy a dar no tengo cuatro o sea cinco vale aquí parece que podemos cambiar el pienso o algo no lo sé nos relación con el crono este puedo entrar ahí por aquí aquí no hay nada vamos a cambiar la vista también os digo ahí cambiamos un poquito la vista ahí ver. Me ha encontrado este, tío Ostras, este parece un marciano Esto, pero total, ¿eh? Esto de... Invasión de Marte A ver... con este que nos pone a prueba Bola de gravitinio Vale, no tengo la bola de gravitinio Vamos a transmitirle los datos de logro He visto mucho por el espacio, ¿vale? ¿Lo comprendes? No tengo que saberlo Por favor, acepta esto Guay Nanita, mira, mira el 650 que nos ha dado, ¿eh? Ojo con él Está muy bien, por haber investigado, ¿vale? Venga Para mejoras, a ver qué tiene Amigo Muy bien Muy bien, esto es lo que he ido comprando yo También Tiene un montón, ¿vale? Pero así todas de baja calidad Vale Pues nada Y vender Inventario vacío, me dice. La nave. Este lo quería vender, pero O sea, me costó muy caro. Creo, no me acuerdo cuánto me costó. Bah, lo dejo ahí para cuando me llegue el Minotauro. Tenemos ahí el módulo de cañón del Minotauro. Necesito una, una cápsula de esas, tío, para comprar y vender. Parecido a aquello, no sé. Vamos a ver. Necesito el cableado. Cableado. Cableado, eh, no cabreado. <coughs> Qué guapo, ¿no? Todo esto. ¿Qué os parece? Buah. Parece Tron, ¿no? los que hayan visto Tron con las máquinas. Universo Tron. Me encanta, me encanta este juego. Vale, últimamente estoy muy enganchado a los, a los temas espaciales y solares y tal. A ver este, este ya hablamos con el, el helio Sí, sí, este le valió Bueno, pues no veo las cápsulas esta famosa ¿vale? Para comprar nosotros nuestros artículos No las veo con tanto... Esto ya hemos hablado con ellos Me voy para mi nave, ¿eh? No, para la nave y bueno, ya averiguaremos De esta manera, la vamos a ir dejando por aquí Que yo creo que está muy bien el vídeo de hoy ¿Me algo las plantitas? No, nah, no da nada Este tampoco Vámonos Estoy buscando, eh, sigo buscando Aquí oh, Los ordenadores estos Este tiene aquí un algo A ver, este, ¿qué pasa? No sé qué es esto ¿Eh? ¿Qué pasa, amigo? No me dice lo que es anómala Esto por Especialista Polo ¿Uno del uno ¿De 1970? ¿Sú qué, tío? Especialista Polo Ni idea No sé qué es esto, ¿vale? Ok bueno, No me ataca ni nada Aquí tenemos nuestra nave Dios, qué maravillosas vistas, chavales Ok tenemos que ir a la estación espacial, ¿vale? Que no sea esta Porque aquí no he encontrado para comprar Muy raro para vale la redundancia Pero bueno Yo creo que el momento va momento para irlo dejando por aquí ¿Vale? Hemos avanzado bastante el próximo vídeo fíjate si tenemos ahí todavía tarea Vamos vale, completar la instalación de enlace de, extra de extracción Solo sea, vamos a instalar nuestro nuevo la, eh.. Rifle de, de extracción. Antes tenemos pistolita, ahora tenemos rifle. Y esto, la cantidad ya de, de misiones que me voy ahí. Ojo a las misiones del Nexo, ¿eh? <ríe> es que vete misiones del Nexo, tenemos que hacerlo. Y eso creo que allí la estación espacial. ¿Vale? Pero bueno. Aquí lo mismo, tenemos que seguir investigando. Y aquí estas son las principales, ¿eh? Vamos a ver por cuál nos vamos. Aquí el explorador. Aquí el del ala ni aquí el de la anomalía de Artemis Podríamos encontrarlo este, pero bueno, vamos a tra tratar de, de terminar esta en la estación espacial y luego haremos la otra, no sé qué queréis que haga, ¿vale? Decídmelo en comentarios si, si os apetece y me decís para dónde queréis que vaya. Yo atento a vuestras órdenes, ya tenemos mananitas, necesitamos ahí unidades Que eso se puede hacer bastante bien Pues nada, ahí estaría, ¿vale? Oh, se puede quitar las misiones y todo, no lo sabía. Bueno, pues ahí estaría. Las misiones que tenemos que hacer. Tenemos que ir a la estación espacial. Así que. Aquí nos despedimos, chicos y chicas. Espero que hayáis disfrutado con el directito de hoy. Tanto la mitad como yo. Porque la verdad que lo estoy disfrutando mucho y.. Y gozándolo. Y esto es lo que interesa de los juegos. Que te cautiven y. Y te den ganas de jugarlos, ¿vale? Ya, pues nada, chavales Una buena una buena, buena, compra que he hecho No sé qué os parece Dejadmelo también en comentarios Pero... Buen juego de supervivencia espacial, ¿vale? De los mejores que he visto Tengo por ahí otro también Del JCB Pioneer Mars Me pareció también Muy bueno Pero no era tan completo como este, ¿vale? Así que bueno Desde aquí de desde no Man Sky La estación espacial de Anomalía ¡Nos despedimos! ¡Saludos para todos! ¡Farasteros! Chao, chao, nos vemos en la próxima.